Son las 13 horas con 8 minutos, cambiamos de información, hablamos de este tema que ha indignado a la sociedad boliviana, hablamos del caso Manaba en Santa Cruz, esta violación grupal a una joven de 18 años. Sin la presencia de los acusados, este martes a las 9.30 de la mañana, iniciaba la audiencia de apelación de eh, estas tres personas detenidas por la violación, decíamos a una joven de 18 años, en el Moté de Lux, Alejandro Saavedra, José Antonio Rosales Parada y Jorge Andrés Justo parada en la audiencia instalada en la sala penal tercera del Palacio de Justicia. Los vocales son Sigrido eh, Solero, también Sen Rodríguez, quienes sostienen que la verdad material de los hechos está por encima de los formalismos y por tanto rechazan así la presentación de la imputación de la Fiscalía fuera del término. No se impone teniendo en cuenta que la violación es un delito de lesa humanidad. Movilizaciones que se dan también en mediaciones de esta audiencia que... Reiteremos, arrancado a partir de las nueve de la mañana con 30 minutos. El abogado de la víctima, uh, Andrés Reiter, señalaba que la defensa de los denunciados planteó un incidente en el que los solicitarán la suspensión de la audiencia, aduciendo que faltaba alguna documentación en el expediente. Sin embargo, la sala penal tercera ha resuelto que continúe la misma la fiscal que dirige el caso, Nancy Carrasco, en un formulario de notificación para que firmen los abogados defensores para la reconstrucción del caso en la discoteca Dubai y el Motel Deluxe para este jueves. Existe en este momento el desarrollo de esta audiencia en el caso Manada y eh, el día de mañana lo decíamos muy bien el tema también de eh, la reconstrucción de los hechos. Hay que tomar en cuenta que el Ministerio de Justicia se ha personado en las últimas horas también para hacer un seguimiento a este proceso ante las denuncias de la mamá de la menor agredida.